es decir, tomando, es, y ha generado casi un carácter de epidemia social, porque en este punto es lo que de alguna manera, en el ámbito público, uno de los reclamos y de las quejas de los que trabajan en el ámbito público tiene que ver con el tema de la violencia. ¿Mm? Esto también es un dato interesante a tener en cuenta, que en general se lo mira desde el lado de la agresión a los que tra trabajamos en el ámbito público pero no se lo mira tanto desde el lado de qué pasa con la salud de la población y con el acceso y la accesibilidad de la población al hospital público ¿No? cuando alguien tiene que ir a las 1 o 2 de la mañana para sacar un número y a las 7 de la mañana en muchos casos al estilo Gazaya sale un personaje, dice, no hay más números, se acabó y esa mujer con ese tiene que irse eso es violencia digo porque es bueno poder mirar esto ¿m? no unilateralmente es decir, este, claro que nos manifestamos en contra de que se agreda, pero también, ojo, creo que nuestro pensamiento tiene que ir más allá en torno a la accesibilidad y a las posibilidades de lo más vulnerable de la sociedad, de lo más vulnerable de la sociedad. Es decir, en general un denominador común de lo que tiene que ver con el tema de la de las violencias presupone partir de la posesión del otro pensado, no como un otro semejante, sino como un vínculo asimétrico. Este es uno de los denominadores comunes a tener en cuenta. Ahora, yo he armado, porque es bueno poder empezar a pensar cómo va. Entonces, fíjense, violencia estructural. Violencia estructural. Violencia estructural vinculada con la negación de necesidades. Pero acá yo la pongo en un punto. Vivimos una época en la cual se generan presencias-ausencias. Es decir, se genera una situación en la cual hay una parte de la sociedad, que es la más vulnerable, que en definitiva tiene una presencia autónoma ausencia, porque se habla, se plantea, pero está ausente de las políticas reales. Está ausente de muchas de las consideraciones. Entonces, este es un punto a tener en cuenta. Ustedes fíjense, y esto es un hecho distintivo, en la historia de la humanidad hubo algo que Pasó desde el nacimiento, o sea, tenemos la comunidad primitiva, vamos a ir un poco más, pero, digamos, desde, desde el esclavismo, feudalismo, siempre, siempre hubo un sector social que no fue considerado. Y poco nadie se lo cuestionaba mucho, era como algo establecido ¿sí? eh, por los dioses, por el dios monoteísta, por diversas situaciones era algo establecido como algo naturalizado. ¿eh? Cosa que pasa, las construcciones humanas se tienden después a naturalizarla como si no fueran construcciones humanas. Pero a partir, digamos, de, de todas las luchas, desde el esclavismo, todas las la luchas comenzó cada vez más a visibilizarse, cada vez más a visibilizarse, hasta el bueno, socialismo utópico y hubo un tal más que se le ocurrió pudrir la cabeza de estos que estaban invisibilizados y le planteó que tenían derecho que podían constituirse en instituyentes nada más ni nada menos que eso en instituyentes ¿no? entonces empezó toda una situación por eso digo que hay un punto donde también las violencias tienen que ver con cada época con cada época. Es decir, fíjense, cuando se pensaba que todo lo que implicaba con la revolución científico-técnica, con los adelantos, iba a crear un bienestar social, bueno, algo ha pasado, ¿no? Que no ha sido así la cosa. Este es un tipo de violencia. Pero fíjense que tan después como acá, ¿por es la violencia cultural? las actitudes, la discriminación, pero vamos a ver, la indiferencia social, no hay peor cosa que la indiferencia social. Es decir, pareciera hacer que para visibilizarse, hay que pegar, acá me, me pongo un poco como Pierre Bourdieu, pegar el, el grito. ¿Mm? El grito fue Ultraalco, cuando los primeros que ocuparon fue el grito, acá estamos, existimos, somos, hubo varios gritos, pero es decir. Eh, como si hubiera que ser algo para visibilizarse, para que, bueno, somos parte, existimos, sino es la indiferencia social. ¿Mm? Y la indiferencia social, en general, ustedes saben que el juicio de atribución termina en el juicio de existencia. no Es muy común decir estos negros que son así, hay que matarlos a todos, ¿verdad? Es decir, cuando se empieza esto es histórico, el ¿eh? nazismo con los judíos, tal, ¿verdad? Es decir, bueno, se, se empiezan a hacer atribuciones, son así son así son así son así, son así, son así, son así, son así, hasta que ya conmueve la existencia misma. Esa atribución va avanzando y lo que pone en juego es la existencia misma. Esto ha pasado en muchísimos casos, ¿no? Decir, no solo en el mundo capitalista sino en lo que fue el mundo del socialismo por eso también como el juicio de, de atribución eso en el caso de la psiquiatría lo sabemos bien, ¿no? entonces yo creo que son temas importantes ¿no? es decir, como y la violencia directa vinculada con la conducta es decir la singularidad ya vinculada con la conducta acá hay una cosa que también me parece importante diferenciar: agresividad de violencia. La agresividad es constituyente. ¿Mm? Es decir, esto es un punto. Muy... La agresividad es constituyente y está también vinculada con la sexualidad. ¿Mm? Es decir, este, esto es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Mm? Es decir,. La violencia es construcción social, cultural, humana. ¿Sí? Ustedes fíjense que los animales por instintos pueden ser agresivos, pero no tienen la capacidad de planificar el exterminio. Es decir, mientras que el ser humano tiene la capacidad de proyectar y de planificar la violencia, de planificar el exterminar a otro en un punto del pero también fíjense que de alguna manera eh, esto podemos decirlo? pasa en cada uno de los niveles que... ahora estos tres niveles que podemos decir la estructural la cultural y la directa de algún punto van interconectándose es decir no son departamentos estancos en ese sentido, esto me parece que es muy importante tenerlo en, en cuenta ¿no? eh, bueno esto es lo que yo les decía síntomas de intolerancia ¿no? Es decir, todas las cosas que efectivamente eh, están y que implican de alguna manera este, modalidades del sometimiento del otro ¿eh? es decir todas estas atribuciones en efectiva hacen al sometimiento del otro ¿no? Es decir, eh, De alguna manera, pues fíjense que esto no agarran los diarios, cuando de alguna forma empiezan la atribucionar, la verdad que los laburantes son vagos, faltan, hacen esto, lo otro, se va generando un clima. Entonces, después cuando viene la flexibilización laboral, che, la verdad que hay que ponerse un poco en línea, ¿eh? hay que hacer algo para que. Eh, ¿no? Bueno, o con los estudiantes. Claro. ¿Mm? Bueno, ustedes fíjense este haciendo Zapping a Reto estaba la presidenta del Centro de Estudiantes el Carlos Pellegrini y Ferman dice nena nena y dice no me diga nena ¿Eh? ¿Eh? Lo puede decir un chiquilejete de <risa> ¿no? es decir pero se los descalifica en eso hay un retroceso